Hola emprendedores y emprendedoras canábicos, bienvenidos a su video podcast de Negocios, Cannabis y Política. Este es un espacio en el cual estás encontrando todas las noticias, los mejores tips de inversión y todo lo más relevante de este imperio naciente legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, presidente y fundador del grupo Canamich. Y esta, en esta ocasión vamos, vamos, vamos, a, vamos a hablar de la Startup Nation de Canamich, la Startup. Vamos a tener este tema, les vamos a explicar claramente cómo, cómo lo hemos hecho, cómo hemos venido haciendo todo esto alrededor de esta industria naciente, cómo hemos estado avanzando, vamos a estar compartiéndoles esos secretos, esos tips de cómo es que nosotros lo hemos logrado hacer para que ustedes también puedan hacer su proyecto, también vean eh, cómo vamos a estar compartiendo todo, todo nuestro camino, nuestro recorrido, que, que realmente ha sido, pues, cansado, ha sido muy intrépido esta, esta nueva aventura de, de la industria canábica. Así es de que si van llegando, por favor, compartan, compartan este video que vamos a comenzar a hablar de esta canamich la Startup. ¿Qué es un Startup? Vamos a, vamos a empezar. ¿Qué es una Startup? Una Startup. Es un modelo de negocios con el cual se empezaron negocios o empresas como um, eh, Apple, como Microsoft, que se inician sin recursos iniciales, que se inicia con muy pocas probabilidades de realmente crecer en, en, en cualquier industria, y, pero que tiene unas grandes posibilidades de crecimiento. Entonces... Eh, este programa, el del día de hoy, es patrocinado por Comunidad Pablo Luna Si no estás todavía en la Comunidad Pablo Luna, acércate Es eh, Métete a www.comunidadpabloluna.com Donde vas a poder registrarte y recibir todos los mejores avances Vas a poder recibir todo lo que tiene que ver con esta nueva industria Y de ahí mismo vamos a sacar esta nota que es del blog de Canamich, de, perdón, de Comunidad Pablo Luna, se llama Canamich Startup Nation, eh, y, y pues realmente cuando comenzamos eh, una caminata de esas típicas por las mañanas para inspirarme eh, en los negocios, inspirarme en más cosas, eh, yo sabía que la industria canábica eh, del oro verde experimentaba cambios muy importantes a nivel mundial, muy importantes a nivel mundial y... Y mi equipo, en ese entonces, en el 2019, cuando comenzamos, aún no me entregaban los datos de, de, de los estudios de mercado que se habían realizado. Tiene la sensación de que algo muy grande, esto lo estoy leyendo de aquí del blog, del blog de Comunidad Pablo Luna, para que lo vayan y lo sigan, tiene una sensación muy grande de cuando algo grande se aproxima, un premio, un nombramiento, algo importante. Pensaba en cuántos competidores ya existían en ese entonces, en la naciente industria canábica. En el mercado, qué penetración tenía en la sociedad mexicana, cómo estaban sucediendo las cosas. El crecimiento de la industria, según las proyecciones, espera que la industria mundial legal, legal alcance los 42.777 millones de dólares para el 2024 y más de 99.000 millones en ventas para el año 2027. Con una tasa de crecimiento anual del 20%. Las cifras son sorprendentes, aunque no sepamos de negocios, aunque no sepamos de, de estadística. Eh, las cifras son sorprendentes y no se necesita mucho para darse cuenta que esa es una oportunidad en varias generaciones. Realmente, en los últimos 100 años, solo, solo una industria fue tan grande eh, en sus comienzos y que aún está un, en auge global, que es la industria del petróleo, Así es, en 100 años no habíamos tenido una oportunidad igual a la legalización global del nuevo oro verde, el nuevo de la marihuana. Y en los próximos 100 años no tendremos ninguna oportunidad igual. Son cientos de empresas las que están fundando alrededor del mundo eh, en la Startup Nation, que es Israel, en Estados Unidos, en Uruguay, en Canadá, China, Colombia, España, Sudáfrica. Y en general se respira un aire de legalización a nivel global y... Y, y el primer paso que nosotros dimos para poder avanzar mejor, no, no más, sino mejor que, que muchas otras agrupaciones, que muchas otras empresas, pues fue realmente enfocarnos en este modelo del startup, que debes de empezar con lo que tienes. Si tienes palos y piedras, con palos y piedras tienes que empezar. Si, tiene, si no tienes nada, con ese nada tienes que empezar, tienes que ir tú creando las posibilidades. ¿Por qué? Porque la gente cree que es muy fácil abrir un negocio, empezar un proyecto y que las cosas se te van a ir dando muy fácil, ¿no? Eso no hay mayor mentira que eso, ¿no? Porque vemos cuántas decenas, cientos de emprendedores eh, a nivel global, no nada más aquí en México, sino en Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, todos lados, en España también, en Israel, se están creando cientos y cientos de empresas y quiebran, o sea, una, un negocio normal, según la estadística nos arroja que... 9 de cada 10 negocios tradicionales Quiebran en el primer año ¿Sí? Entonces imagínate un negocio Que está en auge, que apenas va comenzando Que es de pioneros, que es de Que, que es de personas Que realmente están arriesgando Su tiempo, su dinero, su esfuerzo Entonces la, la tasa de mortandad En esas empresas va a ser muchísimo más alto Después de dos arduos Y agotadores años Logramos formar un equipo de trabajo De más de 100 socios en más de 25 ciudades de México y el sur de los Estados Unidos. En mi página oficial aquí en Facebook, hemos sido más de 45 mil personas. Y, y, y mi acierto y mi cualidad que yo digo, que, que, que, que es mi opinión personal también como emprendedor, fue y ha sido siempre ver más allá. Ver más allá, ver el futuro de lo que está pasando eh, verlo más rápido que cualquier otra persona en el mundo. Tal vez en la actualidad me ganen los algoritmos, pero nosotros estamos viendo, estamos muy atentos a lo que está aconteciendo. Y si se fijan, eh, cuando comenzamos con Canamicha hemos, hemos hecho varias tendencias, ¿no? Antes solo había colectivos, movimientos, activistas y, y ciento, cientos de agrupaciones. Pero cuando nosotros empezamos a poner remarcas sobre la primera empresa legal de cannabis, legalmente constituida la primera eh, empresa, la primera empresa Cannabis, la primera empresa y, y, y ya muchas personas ya después por ahí empezaron el primer Club Cannabico, el primer esto, la primera otra, eh, nos da mucho gusto que, que les vayamos marcando la pauta a todos, siendo que, que pues cuando nosotros llegamos ya había varios y, y el futuro de la economía global eh, es, es muy incierto para muchos especialistas, se apresuran muy fatalistas, ¿sí? Eh, el mercado de la industria del nuevo oro verde es todo lo contrario, ¿sí? Nosotros estamos viendo alrededor del mundo lo que está pasando y son cientos, son miles de emprendedores los que están uh, y emprendedoras, están entrando en la, en la escena naciente de la industria, la cual promete ser una revolución global, tanto en lo empresarial, como, como, en la, como en la parte ecológica también, ya hemos visto Saludos a todos los que van llegando, a Morelia Casas, un abrazo Rodrigo, mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Saludos a Texcoco, les mando un gran, gran, gran abrazo A todo el ejido de Tekexquinahuac, les mando un gran, gran abrazo Miguel Ángel, saludos Pablo, de parte de Una Esperanza por Emily Hola Miguel Ángel Rivera López, les mando un fuerte abrazo, les mando un gran, gran abrazo eh, Ani, Ani Romero, saludos, te mando un fuerte abrazo Y vamos a continuar. Entonces, ese fue realmente el primer acierto, basarnos en el modelo de, de la Startup Nation, del Startup. de no ¿Por qué? Porque si tú empiezas, escúchalo bien, escúchenlo bien y compártalo a todos los emprendedores y emprendedoras. Si inicias en la industria del cannabis con un modelo de negocios tradicional, estás frito. Si estás con tu típico misión, visión, valores, estructura ideológica, proyección financiera, ¿cómo vas a hacer una proyección financiera de algo que todavía ni siquiera está bien legislado? Por, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Entonces, quien quiera que inicie con, con, con la escuela tradicional de negocios, pues evidentemente que se va a ir para atrás, se va a ir para abajo. Entonces, necesitas empezar desde un modelo startup donde te enseñe a trabajar con los elementos que hay. Porque si se fijan, la mayoría de los emprendedores, en vez de que estén agradecidos de que haya oportunidades ya dentro de la industria canábica, pues están quejando, están llorando, están cacareando que no tienen permisos, que el gobierno no los quiere. Pero pues es gente que se la va a pasar quejándose de eso y de muchas cosas más de su vida. Entonces, si, si tú vienes a esta industria de, de la marihuana legal pues no te recomiendo que te quejes, ¿no? No te recomiendo que estés ahí duro y dale. Y si traes el modelo tradicional de negocios y, y, y quieres algo certero de esta industria, pues yo mejor te recomiendo que, que te pongas a vender cremas en un multinivel o que mejor uh, te, te pongas a vender frutas o verduras porque realmente es muy incierto y este mercado es de pioneros, es de gente que va a arriesgar el todo por el todo y yo agradezco muchísimo a los socios y a las personas que nos van siguiendo aquí en las redes sociales, por, por supuesto aprovecho para recordarles que este que esta grabación, este, este live está siendo patrocinado por Comunidad Pablo Luna, por favor vayan a Comunidad Pablo Luna, luna Ahí se van a poder registrar y van a estar recibiendo en su correo electrónico, pues, todas las actualizaciones de lo que está pasando, todas nuestras promociones, ofertas, todo lo que tenemos uh, uh, ya disponible. Entonces, vayan allá Comunidad Pablo Luna, que es donde está el blog, el blog de donde leí este artículo, que se llama Canamich la Startup Nation, ahí, y ya en el blog, pues, se pueden registrar. Ahí está el video pasado que estuvimos hablando del plástico biodegradable, que ya cada vez está más cerca, ya estamos programando la rueda de prensa para... Para presentar al mundo entero eh, el plástico biodegradable con cáñamo, histórico, lo que está, el esfuerzo que están haciendo cientos de personas que están colaborando con nosotros desde Estados Unidos como Ángel, César, eh, Arnold, Jenny, Kevin, toda la gente que ha estado involucrada, Efrén, eh, josué To, uh, Luis, toda to la, la gente que ha estado muy cerca de mí trabajando, les agradezco muchísimo porque saben que pues esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Ya hemos estado aquí desde el 2019, 19 de enero del 2019 comenzamos este proyecto y ahorita nos posicionamos como uno de los medios también eh, de información respecto al cannabis más vistos. No somos los mejor producidos, porque miren, pues no tengo un estudio de grabación donde han visto que donde me agarra la noche, del día que toca live, ahí grabamos, ahí lo hacemos. Pero sí lo estamos haciendo muy constante y le estamos ofreciendo otra alternativa a la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo está con la onda 4.20 y está muy bien, cada quien puede hacer lo que quiera, pero nosotros estamos yendo al mercado no canábico. Todo el mundo está en el mercado canábico, mercado canábico, y nosotros estamos... Yendo hacia el consumidor no canábico, ¿sí? Hacia las tías, hacia las señoras que ocupan cremas, que ocupan CBDs, que ocupan todo lo que, que está alrededor de esta industria y, y, y también por eso hemos sido criticados, ¿no? Pero preferimos, preferimos hacer algo nuevo, algo innovador en Canamich. A estar con el modelo estadounidense de las copas canábicas, por ejemplo, que ya está súper plagado aquí en nuestro país también con, con la cultura estadounidense de cómo lo hacen allá. Entonces yo digo a la banda 420, a todos los pachecos, yo digo, ¿qué no les genera creatividad el fumar? ¿Por qué no hacemos algo nuevo, algo innovador aquí, aquí en México? ¿Por qué tenemos que importar el, el modelo de las copas canábicas de otros países? Eh, pues ¿Por qué? Porque están, estamos, estamos y están muy culturizados a, hacia esto y piensan que la cultura de, de la industria canárica gira en torno a eso cuando eso viene siendo como el 3% real de lo que el mercado recreativo ni siquiera es significativo comparado con las eh, aplicaciones del cáñamo industrial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, si ¿sí? hay alguna pregunta... Recuerden que este, esta grabación del día de hoy es patrocinada por Comunidad Pablo Luna. Si es de que vayan por acá, ahorita a ver si puedo dejar el enlace o a alguien de mi equipo, por favor, acá pongan el enlace de Comunidad Pablo Luna para que vayan y se registren. Ahí en esa página van a encontrar los videos, van a encontrar uh, el blog, donde voy a estar subiendo un blog todo, cada, cada ocho días. Ahorita vamos a subir el nuevo. El de la semana pasada fue Canamich, la Star Nation. Y el que fue lo que estuvimos hablando hoy. Y mañana se va a subir al videoblog. El análisis foda de las fortalezas, oportunidades y amenazas que hay en el, en el mercado canábico. Así es de que estén atentos para mañana que se lance ese nuevo eh, blog, ese nuevo artículo en el, en el blog de Comunidad Pablo Luna. Entonces, si quieren recibir todas la, las promociones y toda la información de primera mano que les llegue a su correo electrónico, vayan acá a Comunidad Pablo Luna. A ver... Eh. Rodrigo, ¿cómo van los plásticos de cáñamo? Ya están, ya están listos, ya la semana pasada estuvimos hablando con, con la iniciativa privada, con, con nuestros socios que están con la fábrica de plásticos. Y ahorita ya nada más estamos programando la rueda de prensa para darlo a conocer a gran escala lo que estamos haciendo, eh, que estamos transformando el cáñamo, las fibra, fibras de cáñamo hacia la parte del plástico biodegradable. Es... Es realmente, para nosotros es muy normal, lo vemos todos los días, pero realmente es muy trascendente lo, lo, lo que se está haciendo, lo que estamos logrando con este gran equipo, con este nuevo gran equipo de grupo Canamich. Así es de que eh, ya en una semanita por ahí ya van a estar la rueda de prensa donde van a estar ahí los, los, los prototipos y, y a darle, ¿no? De aquí para adelante. ¿Quién? También si conocen a alguien que quiera invertir o alguno de ustedes quiere invertir en, en, en Grupo Canamich, hay diferentes opciones. Por aquí escríbanle en, en redes sociales. Tenemos un, un gran, gran, gran equipo dirigido por Jenny. Eh, que, que realmente es, es quien nos da todo ese alcance que tenemos nosotros en, en redes sociales. Y... Y pues si ya no hay más preguntas, mis estimados es emprendedores ahí, hay... y emprendedoras canábicas, pues la vamos a dejar hasta aquí. Ahorita tengo una reunión por video zoom. Les mando un fuerte abrazo a todos. Pásenla muy bien. Eh, recuerden, compártanlo, suscríbanse. Dice, ya estamos impacientes por entrar.. Por entrar plásticos. Poco a poco el esfuerzo. Los esfuerzos van a ir. Este. Uh, rindiendo frutos, eso sí, Rodrigo ha sido testigo de, de lo increíble que ha sido esta hazaña de, de, de llegar al punto de los plásticos, tuvimos, ya, ya, ya lo voy a empezar a decir, ¿no? tuvimos ahí gente desleal dentro de nuestra empresa, por ahí los vamos a ir exhibiendo públicamente poco a poco porque que sí, sí abusaron de la confianza, aparte de que nunca hicieron trabajo del cual sí se cobró entonces, por ahí vamos a estar quemando también para que, para que aprendan. Tengan para que aprendan, dice el presidente López Obrador, ¿no? Y dice, ¿Canamich tiene ¿sí alguna página? Te, te, la página es eh, Cooperativa Canamich. ¿Qué pasa con el tema legal? Mira, aquí, por ejemplo, Ani Romero hace esa pregunta súper interesante. La página de Canamich la pueden encontrar nada más en Facebook como una fanpage. Este, ahí se está subiendo pues, todo, todo el contenido realmente eh, en Comunidad Pablo Luna ahí subo, obvio, todo lo que hacemos en Canamich más, más lo que hago yo de forma individual eh, cuando fundé Canamich nadie nos creía era, era muy difícil, ¿no? pero ahora, ahora todos quieren ¿Sí, ¿qué ha pasado con, el, con respecto al tema legal? no del uso recreativo sino del tema industrial pues, Ani Lamentablemente, tanto el tema industrial como el recreativo y el medicinal, pues es, es, es evidente que no es prioridad para nuestros legisladores. Fue evidente para la legislación que estaba con aquel gobierno de Peña Nieto que, que no les importaron los ciudadanos y a la actual administración tampoco, ¿no? Porque ya llevan tres años con el tema y, y, y, y puro. A Tolini con el de Dini, ¿sí? Nada, no se ha avanzado nada, si se checa eh, el anteproyecto de ley del Senado de la República, eh, muy pobre, por cierto, ni siquiera menciona la palabra cáñamo, <risa> o sea, nada más están en su pequeño mundo, como los que organizan las copas, ¿no?, y todo esto. Del mundo recreativo, o sea, eh, nuestros senadores ni siquiera ven la parte industrial como algo importante. Pero eso es por, por el tipo de asesores que tienen, ¿no? Que todo mundo piensa que, que, que la industria canábica gira en torno al mundo recreativo. Cuando de un 100% de la industria canábica, el, el mundo recreativo representa el 5% más o menos. Pero, pero ¿por qué...? ¿Por qué hace tanto re renombre? Pues porque la parte estigmatizada, ¿no? Que ha estado estigmatizada en México, eh, eh, en, todo, en todo el mundo prácticamente. Y, y vemos que entre activistas y legisladores han llegado absolutamente a nada. ¿Sí? O sea, ni siquiera la, a pasar lo de la posesión de 5 gramos, ¿no? O sea... Está muy lamentable que, que, que aparte de que nada más estén centrados en el tema recreativo y, y de repente lo medicinal, los que quieren disfrazarlo, y, y pues sí es muy lamentable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va el tema? ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Ani. No ha pasado nada, ni creo que pase pronto, hasta que nosotros intervengamos de algún modo, que por ahí les vamos a estar dando unas sorpresas también. Pero, pero realmente ahí es donde se distinguen los emprendedores que son... Dice Amapola y más... Dice, lástima que hay mucha gente que esté clavado todavía en la Matrix, por eso no se legaliza... Yo siento que los que están clavados en la Matrix son los activistas que, que piden traer kilos en las mochilas sin ningún... Eh, no sé, como si fueras a traer... Yo siento que los que están clavado, clavados en la Matrix son los legisladores y, y la parte del activismo del mercado recreativo. Dice, entonces, ¿será ilegal el plástico del cáñamo o realmente no es tema legal? Ni, en México, solo los productos que contengan más de 3% de THC son ilegales. Entonces, el cáñamo que nosotros, que nosotros vamos a usar, ni siquiera vamos a usar la... Ni siquiera vamos a usar la flor, ¿sí? O sea, nosotros vamos a usar la fibra, ¿sí me van a entender? O sea, no vamos a, a ni siquiera meternos en la parte medicinal para extraer CBD, por ejemplo del cáñamo que muchos lo hacen, no vamos a llegar a eso aún ni, ni siquiera produce más del 0.3% de THC eh, nuestra genética si es de que entonces uh, no, no es ilegal pero hay muchas cosas que, que también me tengo que reservar que, que no puedo decir públicamente porque pues tenemos también dentro de nuestra organización pues Convenios de confidencialidad, de información Que si nos han hecho avanzar a nosotros Y a muchos otros no Pues es información que, que nos ha costado mucho trabajo También que no la vamos a compartir Pero pues no, no sería ilegal el plástico Porque en primer lugar no tendría ningún cannabinoide No nos estamos enfocando en ningún cannabinoide Y ni siquiera vamos a llegar a la parte de la flor ¿no? Nada más vamos a tener la fibra Creo que los que creen en que el sistema existe, lo único que importa, creo, es la vida. Ya nos pusimos filosóficos con la amapola. <risa> ah, miren, aquí está ya el link abajo en los mensajes, por favor, vayan, está comunidadpablouna.com. Chequen ahí. Buenas noches, Fabián, abrazo, mi estimado Fabián, un fuerte abrazo a todos nuestros queridos representantes de Grupo Canamich en Torreón. Les mando un fuerte abrazo también por allá a todos. Ya también estamos listos para comenzar en toda la república con todas nuestras socios y delegaciones que tenemos en el país. Así es de que si no hay más preguntas amigos, yo en unos minutitos más entro a un Zoom, a una reunión. Entonces les mando un fuerte abrazo, ya saben que estoy en pie y al orden. Vamos a seguir por aquí. Mañana sale un nuevo artículo que se llama análisis FODA de, de, de la industria canábica. Para que lo, lo cheques mañana y ahí se vayan guiando. Si ustedes quieren ir viendo. Aunque me refería al tema de plantación. Sí. No voy a dar muchos detalles. Pero próximamente. En alguna algunas tres semanas, cuatro semanas. Pues voy a hacer un live desde una plantación de caña. Ya nada más déjenos ajustar unos tornillos por acá, unos... Eh, pues pa pa parte de la organización de, de personas comprometidas con esto, pues, nos ha tomado tiempo. Nos ha tomado tiempo. Ya suéltanos la sopa. Fíjense que sí quisiera contarles, porque es muy emocionante lo que estamos haciendo... Pero, pues, no, suelto la sopa y me meto en problemas legales, ¿no? No, hay, tenemos eh, convenios de confidencialidad en nuestra empresa, afortunadamente, para protegernos. Pero, pues, no, no les puedo soltar la sopa así nomás. Y detallitos que faltan, jaja. Estamos curiosos de saber todo. Qué buena onda, Morelia Casa, Rodrigo, todos que andan por acá. Excelente, Ani. Fabián. Pues ya saben, los que están viendo YouTube también, por favor, suscríbanse al canal, denle la campanita. Estaría muy cool poder conocer esos plantíos. Claro que sí. De hecho, esto es algo que sí les puedo comentar, por ejemplo. Hay algo que muy pocos están enfocados, pero el turismo canábico, el turismo canábico industrializado va a estar de cannabis industrial. Va a estar muy potente porque... ¿Qué es lo que tiene el cáñamo, por ejemplo? La parte del THC, la parte recreativa Tiene su mercado De hecho, si se regula nada más la parte recreativa Vamos a tener beneficios para un pequeño grupo de consumidores Como yo y como tú que me estás viendo Y beneficios para un pequeño grupo de productores también O sea, realmente si se regula... La parte de, de, del THC, la parte recreativa, la parte psicotrópica tan debatida en nuestro Senado de la República con nuestros maravillosos senadores, pues realmente estarías beneficiando a un pequeño grupo de la población que somos nosotros. En México está calculado que es alrededor de un millón de personas, o sea, ni siquiera somos el 1% de la población. Somos poquitos, pero bien activos. Y Pero ya cuando hablas del cáñamo cuando, hablo, cuando nosotros hablamos del cáñamo Pues podemos ir al Consejo Empresarial de Comercio Exterior Podemos ir a las cámaras empresariales Y nos van a hacer caso ¿Por qué? Porque el cáñamo tiene más de 4,500 usos ¿sí? Entonces ya no les voy a contar más Pero sí va a haber turismo canábico Sí va a ser como la ruta del queso y el vino Como dice acá Ani Entonces estén atentos porque imagínense que yo les diga, ¿sabes qué? Va a haber un tour donde tenemos la parte del cáñamo. Y obvio que se van a vender los boletos de una, ¿no? O sea, eh, así como se venden los del, del pan y el queso. Saludos desde Jalisco. Me gustaría saber si tienen oportunidad de inversión en la industria. Claro que sí, Jerónimo. Mándame un mensaje a esta página, a esta página de Facebook. Por favor, aquí a, eh, a esta página de Pablo Luna Canamich donde vamos a poder, eh, uno de mi, alguien de mi equipo te va a contactar, te van a explicar algunas cosas y ya después vas a tener una llamada con alguien de la mesa directiva, probablemente conmigo, Jerónimo y, pero mándame mensaje aquí a esta página, ¿sale? y ahí ya eh, van a encargarse de darle seguimiento por cierto, próximamente voy a estar allá en Guadalajara, vamos a estar dando una conferencia todavía están por confirmarme la fecha Y vamos a dar una, una conferencia en Guadalajara con respecto al cáñamo industrial. Sí, entonces decía, lo del cáñamo, lo, lo, lo de la parte de la marihuana, pues, uh, recreativa, mejor dicho, la parte recreativa, pues sí le interesa a un millón de consumidores, por ejemplo, aquí en México, y a un pequeño grupo de productores también. Pero, pero verdaderamente el cáñamo sí traería un impacto económico a nivel global, no solamente en México, porque incluye todas las industrias, ¿sí? Está el HempCred, incluye la industria de la construcción, las impresoras 3D para construir casas, también ya hay tecnología con Hemp para, para operar esta, esta tecnología. La industria de los alimentos y bebidas, ¿sí? La industria de la madera, del papel, o sea, los más de 4,500 aplicaciones que tiene el cáñamo Hace que todo mundo lo voltee a ver, ¿sí? No nada más los que fuman, no nada más los que están en la parte recreativa. Y todos no. los que están en la parte recreativa es lo que no entienden. O sea, ¿quieren justificar su fumar en lo medicinal? o, o, o Sí me voy a entender, o sea, no, no, no hay realmente un, un, un gran impacto. Porque en todos estos años, ¿qué se ha generado con el activismo? ¿Tener lugares donde fumar? ¿Sí? En la legislación no se ha obtenido absolutamente nada. O sea, ni senadores, ni, ni, ni diputados federales, ni activistas canábicos han logrado absolutamente nada para un consumidor. sí Entonces, realmente yo creo que, que les falta mucha visión. Pero pues en México estamos, somos libres de que cada quien se dedica a lo que quiera. Así es de que si ellos se quieren dedicar a... A, a, a lo que se están dedicando, pues que Dios los bendiga, ¿no? Y a nosotros también, que, que es lo bonito de vivir en este país, que cada quien se puede hacer lo que quiera, puede creer en lo que quiera. este y, y sí, nada más que se quejan mucho de que no hay resultados, pero pues, ¿qué, qué están ofreciendo? ¿Qué están dando? ¿sí? Para quejarse todos, todo mundo se puede quejar de, de un montón de cosas, pero ¿tú qué estás dando? Aparte de quejas, ¿no? Aparte les voy a dar un consejo, aléjense de las personas que se quejan. Las personas que se quejan, que están de quejiches todos el día, no sé cómo le digan allá de donde ustedes sean, son un imán de mala vibra, ¿eh? son un imán de porquería, son... hay, que, hay que estar truchas ¿no? en eso. Les mando un fuerte abrazo a todos, ya ahora sí se me acaba el tiempo, tengo que entrar a, a un Zoom ahorita, les mando un fuerte abrazo, estoy en pie al orden, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, la próxima semana nos vemos eh, y hasta la próxima.